Y disculpad que hoy vayamos tan apretados de tiempo. Eh, eh, bueno, llego justo para, para la salida. Um, pues nada, aquí tenemos, como siempre, una, una salida muy limpia. Y nada, vemos uh, a Simón mil que, uh, que ya está bueno, pues, defendiendo su liderato, seguido de de Luis de gómez muy, muy cerca con el con el chavolet Cruz y a continuación pues el, el italiano William Verera, Seijo lunes eh, y Miguel Alves. Eh, bueno pues es la, la segunda cita de, de esta octava edición de la, de la Funny Cup que corremos con los UFC de, de 2013. Y, y nada en esta ocasión estamos en el, en el circuito de Eslovaquia, Eslovaquia Ring es un circuito bueno pues casi especializado en, en vtcc, un clásico de este tipo de vehículos en este campeonato y que, que bueno que, que a buen seguro va a hacer disfrutar a, a los pilotos y, y sobre todo a, también a, a vosotros a, a los espectadores. Pues eh, nada, eh, ahí siguen. Ahí sigue el ataque de, de Luis de Gómez a Simón Ovil, Parece que le está intentando aguantar el, el envite. Eh, vemos que Gabriel Volteo, que, que tuvo muy muy buena actuación la, la, la semana pasada, ya está en P3. Está ahí luchando también con, con william Berera. Y. Eh, Nada, vamos a dar un repasito rápido a, a, la, a la clasificación vemos que, que bueno que tenemos en pista 28 pilotos de, bueno, que ha habido ha habido bastantes ausencias hoy aunque bueno, hemos dado entrada a suplentes y bueno pues, pues vamos a ver pues nada, como decíamos eh, el líder simono mil Así Luis de Gómez, que había vuelto cerraría cerrar este, este, este primer podio, digamos este primer repaso. William Berera P4, Sergio lunes cuarto y Sergio y Manuel Álvarez quinto, los portugueses, Mario vescos séptimo, Manuel Álvarez octavo, noveno el argentino terminando eh, y cerraría esta decima posición Tony Zaguirre, seguido de Giordano, el uruguayo. Sí, eh, a continuación Bepe Casallo de Balas que se incorpora hoy al campeonato Carlos Barros 13o eh, José de Ana 14, Chefo Durán 15, Hugo Ale Sander Portugués 16o, el también portugués eh, 17, Luis Sousa, Alejandro Tomeno 18, García de Dorta 19, vigésimo Alberto Vicente, Víctor Bermúdez 21, Fran Raza 22 20 Meneses 28, 23, perdón. No. 24 Sebas Fabregat, eh, que bueno, que entre comillas viene a sustituir a, a Ana Fructuoso que no, no podía correr. Digo entre comillas porque no la ha sustituido como tal, sino que él se ha vuelto a inscribir y, y ha seguido todo el, toda la inscripción y ha cubierto la plaza como si fuera independiente de, del equipo de Ana. De, de, de Ana y Seba, de Vencejo Racing. P25 Ghetto Petronas. Eh, p 2 que ha sido adelantado por eh, David Nomo, que era ocupa la P25. P27 para Indufe Negro. Ya Iglesias, eh, eh, del Guadalupe Epi pues está en esa última posición, eh, un poquito abajo, a ver eh, si ha tenido algún percance. Eh, Nada, así cerramos un poco esta penaltificación. Vamos, vamos a, a la ducha, a la lucha en las posiciones de cabeza. Y bueno, ahí vemos que, que bueno, parece que, que aunque Simón por supuesto está en esa primera posición, está defendiendo muy bien el liderato, pero bueno, tiene muy, muy cerca a, a Luis de Gómez, que con el con el Chevrolet Cruz. Pues está como a, a, un, a medio segundo así, digamos que, que, que bueno ahora le está intentando hacer un interior, se defiende, se defiende Simón y parece que ahora tiene la parte de dentro el piloto español, pero, pero el portugués, bueno vamos a ver si no se rinde y bueno puede, puede seguir luchando con con el amigo Simón. Hay que recordar que, que Luis es, como muchos portugueses, hoy lo preguntaba a alguien en el, en el Discord, es muy muy muy bueno con, con la situación delantera con los UTCC y los UTCR, y, y yo creo que va, va, va a plantear una nueva, una buena batalla. Vemos que que en tercera posición que estaba Gabriel Volto, pues ha desaparecido, ahora lo está ocupando de terreno William Verera y vemos que Gabriel está en P19 ha debido tener algún percance Lo vemos ahí con el Civic en naranja y negro uy acaba de tener ahí un toque con no sé si ha sido García de bueno pues vemos que se me incorpora rápidamente a la pista García y bueno, esperemos que no haya sido nada y que bueno, si, la verdad que, que no sé exactamente qué ha pasado, pero bueno, si García de Horta, oh, bien, o también implicados alguno considera que hay que reclamar, pues ya sabéis que desde la organización os animamos porque de esta manera pues así todos eh, aprendemos a mejorar y, y a comportarnos mejor en pista y bueno, pues ya, ya digo. Bueno, aquí vemos un poco cómo, cómo está la situación en pista y vemos efectivamente ¿no? que ve, veis delante eh, que Simón y Luis de Gómez siguen su lucha particular a la vez que se van despegando. ¿eh? Vemos que ya tiene una, una diferencia de segundo y pico, dos segundos sobre P3, que sería el terreno Wilan Berera. Y bueno, pues en el, en el grupo de, de Berera, pues vemos que están pues eso William Verelà, Sergio Nunes y Manuel Alves estos tres coches seguidos también muy de cerca por Manuel Vescoz, que sería cerraría la, la sexta posición pues están todos ahí muy muy apretados o sea que, que este este grupito de que cerraría el podio puede puede dar lugar a luchas muy interesantes vemos que por detrás hay otro grupito que cierra David Nomo y que son que Togetrona, Víctor Bermúdez y David, que también están ahí un poco luchando por la parte de atrás. Que bueno, que como siempre decimos, pues bueno, al final es, es igual de interesante para el piloto eh, y de divertido luchar. Da igual que, que defiendas el podio, que estés en este caso, pues intentando defender la, la P25, como vemos, como es aquí. Pero bueno, eh, como digo, eh, al final lo que lo que, lo que se busca es, es que los pilotos se diviertan y tengan sus luchas. Como bueno, como también tenemos aquí entre los portugueses Luis de Sosa y Hugo Alessandre con estos eh, sea el león en eh, negros y, y rojo, que los vemos también ahí pues eh, toda esa continuación Veo, hecho, hecho en falta a, a Yurka. Quiero recordar que. Que estaba escrito, no sé si, si me equivoco. Y bueno, y desde aquí, eh, pues, pues bueno, de todos modos hay 28 pilotos, bastante, bastante bien, bastante bien está la parrilla en esta, en esta segunda cita. Y nada, vemos de nuevo este, este grupito de cabeza, encabezados por el terreno... Uy, vemos ahí a, aquí delante a, a Luis de Gómez que vuelve a atacar a, a Simón. Parece que Simón en esta carrera pues tiene un duro contrincante y bueno, pues esto siempre nos gusta porque, porque nos da espectáculo y bueno, y siempre que sabemos el, el pilotazo que es que es Edu. Es siempre eh, pues, bueno, nos gusta ver eh, que haya competitividad y lucha arriba y bueno de todos modos eh, esperamos a ver a ver si puede durar unas cuantas vueltas el ataque de, de Luis a ver si, cómo puede administrar esos neumáticos porque bueno mi, mi apuesta es que al final pues quedan todavía la mitad de, de esta manga. Pues mi apuesta es que al final de, pues Simón va a sacar a relucir su, su calidad y, y sus manos y, y va a conseguir despegarse de.. Va a conseguir de, de, despegarse de del piloto portugués de Luis. Por detrás el este otro grupito que, que, bueno, que bueno están intentando saltar el podio y que, que está encabezado por una envergada vemos que también pues siguen su, su lucha particular están todos muy muy cerca unos de otros vamos a ver, en la vista aérea vemos efectivamente este grupito de cinco pilotos que van desde el, desde el tercero al octavo Buenas, Enrique. Eh, ¿Qué tal? Hola, a todos. Nada, no, disculpa el retraso. Eh, no, tranquilo. Eh, yo también he tenido problemas. Se me ha ido la luz aquí en la casa. Y voy a intentar a ver si pudiera conectarme mediante el stream. Y que creo que tiene poco lag. Ah, no si sé. no, me meto en modo espectador. Que bastante intercambio de posiciones, ¿no? Por lo que he estado viendo en, en el stream. Sí, bueno, eh, de momento sí, y sobre todo muy interesante el que el que um, Luis de Gómez le está aguantando el tipo a, a Simón O'Meal. Eh, llevamos la mitad de, ¿no? de esta primera manga, bueno, más de la mitad, quedan ocho minutos. Y, y ahí están, se han, se han despegado los dos, y, uh, y está siempre Luis a tres, cuatro, cinco décimas de, de Edu. O sea que... Sí, sí, eh, pegadísimo eh, ese el que lleva Luis de Gómez eh, Ya lo vimos en el evento privado, eh, creo que Luis de Gómez tenía muy, gran, muy buen ritmo Pero aunque en el evento privado dominaron sobre todo Orlando Teleiro y Cireir Urunyan eh, Ya os digo que Eslovaquia es un clásico con los tracción delantera Y, y nada, Luis de Gómez lo sabe y lo tiene bien aprendido pues sí, eh, de luego eh, creo que comentaba antes que esta semana en, en el canal Discord alguien preguntaba que, que por qué, ¿no? Se si le daba tan bien a los portugueses la la v, o sea, la, VCC, la delantera, ¿no? Y bueno, pues, pues, la verdad que sí, yo siempre lo hemos comentado siempre toda la vida eh, que, que eso que, que cuando hay un campeonato bueno. de estación delantera siempre hay un montón de portugueses, pues eso, ¿no? Eh, Manuel Alves, Orlando Tellero, el propio Luis. Sí, sí siempre. bueno, siempre nos referimos a los portugueses como fanáticos de la tracción delantera, aunque es. eh, habrá casos y casos, no, pilotos de, tra eh, de portugueses que, siempre, que también les guste la tracción trasera. Y, y es ah, verdad sí. que sí, que coincide ahí, Manuel Alves, Luis de Gómez, Orlando Teleiro, eh, José Bonaparte, eh, pilotos muy rápidos en, en tracción delantera y, bueno. No hay que olvidar que en Portugal tienen el circuito de Villarreal, el cual entra en el, en el campeonato oficial de tracción delantera de, durante desde de hace mucho tiempo. Y, y bueno, eh, se da esa coincidencia. La verdad es que yo siempre he aprendido de ellos muchísimas cosas, como la, la frenada que tienen con estos coches, la, eh, los tiempos de vuelta. Y bueno, son realmente espectaculares los pilotos portugueses. Un placer tenerlos por aquí. Y, de hecho, sí, sí. tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y. Claro. Normalmente, siempre que es lo que tú estabas comentando, ¿no? que tracción delantera, portuguesa sí, portugueses ahí bastante. Ya sabes que 6, 8, 10 pilotos pasa a tener portugueses, con lo cual, pues bueno, te ayudan a, también a, a garantizar el éxito del campeonato, ¿no? El, el hecho de que les guste tanto y que, y que además se les dé también, porque bueno. No solamente es que sean, pues en este caso, eh, seis o siete pilotos, es que en las cinco primeras posiciones o seis ahora, que no sé los intercambios de este grupito, pues hay tres. O sea que realmente además les gusta, se les da bien, practican mucho. Y bueno, pues eso. Los portugueses es una, una comunidad que, que son siempre bienvenida en, en RRS. Y bueno, a ver, para mi sorpresa estoy viendo que y me alegra mucho el, el P7 de Manuel Álvarez con el con el Lada el Granta que es el único piloto que se ha animado a coger el, el coche ruso. Y bueno, de momento parece que, que, eso, que está en esa, en esa posición con este grupito tan apretado que va a estar tercera posición y oye, estaba sacándole un, un buen resultado al lado Sí, el, ese el que se caracteriza sobre todo por tener por ser un coche muy ligero, por tener poco peso y... No tiene excesiva potencia, pero va bien. Eh, está bastante equilibrado. Eh, yo siempre he dicho que de la tracción delantera el lada es el más normalito, el más plano en todos los parámetros. Uh -huh. Y bueno, hay gente al final está bien esta categoría porque yo creo que hay coches que se adaptan mejor al pilotaje de cada piloto y al final el piloto el que decide el coche que quiere elegir eh, uh -huh. siempre recomendamos a todos los pilotos que aprovechen el test que tenemos antes de los campeonatos para, para probar eh, cada cada modelo de coche y en los circuitos que son el campeonato que muchas veces a lo mejor es mejor un coche dentro de una categoría pero si en esos circuitos no claro, va bien claro. eh, hay que ser inteligente ¿no? por parte del piloto Eso es. y y nada y al final hacemos los test para probar los coches para hacerlos más ameno y, y motivar a los pilotos sí, sí. para que y, por prueben. supuesto como tú dices eh, bueno el, hay, hay que probar el siempre el, los coches hay, y, y además lógicamente van diferente en cada en cada circuito con lo cual pues bueno un coche que a lo mejor en un circuito de más velocidad como fue quizá Monza la semana pasada de, de, a, a este otro circuito claro, en Lováquia, brutal, que es la carrera. Eh, sí, sí, sí. La carrera brutal. <ríe> a sí, mí sí. me pareció una pasada de dos mangas. Eh, cuando estamos viendo ahora eh, un paralelo ahí entre Ezequiel, terminando y Alexandre, Hugo, Alexandre, mm. bastante bonito ese onda contra ese seat León, creo que es. Sí, sí, sí. Y vemos ahí, sí, sí. Persiste la lucha, ¿eh? No te creas que. Y otro paralelo por aquí, Manuel Alves ahí mantiene sí. Hugo la Sandra y terminando. Eh, perdón y Carlos, que te haya cortado. No, Enrique, no, no, y Carlos eh, barros que se le está echando encima porque esa lucha le está dando oportunidad de recortarles tiempo. O sea que, que seguramente se incorpore a, al duelo y empecemos aquí. A, en vez de paralelos, a ver, three whites que, que también nos gusta mucho. Y ahí los tenemos. Por delante vemos que Luis de Gómez ha debido tener algún problema porque ha bajado hasta la cuarta la cuarta posición, aunque vemos ya que, sí, que está acaba de adelantar a Manuel Alves. Bueno, están ahí luchando, mejor dicho, más que, que adelantado. Fíjate que hay dos, dos chevroles. Luis de Gómez, sí, efectivamente está adelantando o está intentando adelantar sí, sí, sí, a sí. su es compatriota que, es a Manuel, Manuel Alves. Es duro. Eh, dos chevroles ahí. Eh, en lo alto de la cabeza cuando estaban comentando por el chat del Discord sí. eh, que el Sean León era de los que mejor iba, ¿no? Y, Mira eh, y el Honda, el Honda, también. Lo comentamos la, la semana pasada, ¿no? Que, que bueno que antes de empezar la la Fani, pues bueno, la gente estaba comentando que si el Civic eh, tenía mucha ventaja, que es el PM1. Sí, de hecho hubo, hubo varios pilotos que se salieron del campeonato por porque el BMW no lo veían competitivo sí. y estamos viendo a Simón vale que es nuestro gran campeón sí, sí, Simón sí. O'Neal eh, campeón de la aunque, aunque en esta carrera campeonato. no estamos viendo los BMW muy arriba vemos que a partir de Simón ya el siguiente está la, la P14 en, la, en, la, en Monza sí que sí que estuvieron arriba dando la cara y los, y los Civic no estuvieron tan sumamente eh, en ventaja como como se esperaba según los comentarios y aquí vemos pues lo que en cabeza tenemos un BMW, dos Chevrolet, eh, tres SEAT y luego el, el LADA. Y ya el, el primer onda, parece que es la, la P8 de, de, de Marcelo Jornando, el uruguayo. O sea que, sí. que, que bueno que al final entre las manos de un piloto, lo que le sepa sacar el, el spring sí, a un Lo coche, que ¿no? siempre decimos, Enrique. La, la de de todo. al final no es volante y gas. Eh, claro. setup eh, depende del trazado depende de eh, qué formato de carrera porque en mm. 20 minutos puede ser competitivo y en 30 no claro vale eh, claro. luego depende del pilotaje y cómo se adecue ese piloto con su pilotaje al coche depende de los circuitos del campeonato depende de mm. depende de tanta historia o sea sí. al final el run intenta ser un simulador y y yo creo que en ese aspecto tiene muchos parámetros abiertos y no, no se basa en ser rápido en una sola vuelta, ¿no? como siempre decimos. Efectivamente. Y claro. bueno, cuando teníamos ahí la batalla de Manuel Alves y Luis de Gómez, pero está ya atacándole también a, a william verera que está en P2, el, el terreno de, del Team Balas. Otro, otro, otra comunidad, otro equipo que siempre corre con nosotros y, y que, bueno, que estamos siempre contentos de de recibir porque son súper competitivos siempre están dando espectáculo y, y luchando por sí, en este en este caso está William Verera junto sí. con Pepe Casadio que ha sido sí. de los últimos que se, se ha reincorporado ha, ha entrado Bebe esta semana de ha entrado de reserva y ha sí. podido correr esta carrera en Eslovaquia que que bueno que ta que tantas bajas había hoy sí ha habido ha habido bastante bajas hemos intentado cubrirlas con con suplentes y se nos han quedado algunos pilotos que no, no al final no han confirmado no teníamos ha había tanta bajas que no hemos tenido suplentes para cubrir las 32 plazas pero bueno una parrilla de, de 28 siempre siempre está bien Oye, desde aquí saludar a, a tony, a tony Santa Cara, quiero pedirle disculpas porque creo que podría haber entrado a correr hoy pero bueno, debido, nada, debido a eh, mi retraso no he podido gestionar no, me he retrasado no he me, podido gestionar vengo, suscripción. Nada, tranquilo, Enrique, vengo yo de hablar con él y, me, y nada, estaba ahí lo mucho, con tío. Luis Pecioto en su vicio particular de Rock and Lead y estaban probando cositas, lo porque, le he dicho, digo, si tarde, quieres correr, puedes correr y claro, que hay plaza. Pues bueno, me alegro de que lo hayas podido gestionar tú, pero eso es. Que esta tarde le estaba diciendo es, yo sabía que iban a faltar pilotos porque ya no habían confirmado porque entre ellos estaba Mukonin y, y alguno más y digo van a faltar o sea va, va, va a haber sitio y le he dicho que, ah, que que cuando saliera a trabajar pues escribiera bueno vemos Pero que eh, eh, Luis de Gómez ha llegado en segunda posición eh, simón Mil ha ganado no enhorabuena sí. simón William Verera se ve que ha tenido algún problema o en esa última puerta uh -huh. le ha podido ganar la posición Luis de Gómez Manuel Alves se queda en cuarto lugar y bastante Decirte intercambio de posiciones para, en para esa posiciones. cabeza. Sí, al final el bueno este grupillo de arriba, que al final pues estaba compuesto por, por eso. Por Alves, Verera, Alves, Nunes, eh, Mario Vescos, bueno, ha mantenido un poco esa posición. Vemos que ha marcado la vuelta rápida. Eh, eh, Mario, Mario Vescos con 208 pelado con 0.34 vamos eh, a, me parece me parece un poco extraño no que que, que que Simón no haya estado no haya tenido la, la, no la vuelta rápida porque vemos que también Luis de Gómez era el segundo tiempo más rápido. No sé si es que Simón está teniendo algún problema de adaptación con este coche que me extrañaría vamos sí, claro. sí menudo, menudo problema de adaptación cuando ha ganado la sí, sí, sí. sí pero oye ya, ya hemos visto que ya hemos visto que, que, que hasta el fallo de, de Luis ha estado ahí sí es bueno es bueno eh, a ver para mí Simón a mí no dejará nunca de ser nuestro campeón en la comunidad de RRS sí, porque sí, sí. aunque pertenezca a otro equipo no como de Churi Sports eh, es nuestro campeón, ¿no? Eh, campeonato que corra, eh, claro, candidato a ganarlo si no lo gana. Eh, sí. Pero sí que es verdad que últimamente en eh, muchísimos campeonatos lo estamos viendo o que no tienen el tiempo suficiente de entrenar o que ah, es se posible. están midiendo a él ri rivales potentes como puede ser Pavel Muconi en cualquier categoría o Orlando Teleiro en que... delantera o un Luis de Gómez que en este caso. Es que fíjate y... que nombre más dicho también, ¿eh? más dicho nombres es que tela. ¿eh? No, no, o, o Miquelazcona ¿eh? bueno, bueno, bueno, <risa> en es Champ, o sea que... Pro en el claro. sentido amplio de la palabra. Hoy desde aquí saludamos bueno, tenemos... a, a Fran Navarrete que nos saluda desde sí, te, te de, de, de, de, de Twitch y nada, que está diciendo que, que a Simón hay que quitarle un par de pistones en el motor para que no pueda ganar. Hola Fran. Sí. Vamos a saludar también a la gente, ¿no? de, Que está en el en el YouTube. Vemos que está eh, leandro cairón animando a sus compis de, de equipo, de lo que es a, a Jordano ya que había vuelto, a Fernán Fernán, que bueno que, que, que es nuevo y que dice que tiene ganas de empezar a correr, a ver si, si, si sí. un nuevo piloto que se ha se ha añadido de recientemente aquí al Discord también, al foro oficial sí. de RRS de Ray Room Spain. Y nada, con ganas de participar, ya sabéis que todos los servidores de RRS buscando RRS en el multijugador los tenéis abiertos uh -huh. y nada, eh, practicar, eh, tenéis también los servidores de ranking oficiales de Raid uh -huh. Y nada, y un chat abierto para contactar es. y hablar con quien queráis, uh -huh. yo creo que... Saludamos también a, a Pau Alasá y, y a Noel Luis, que nos saluda, no que está inscrito en el campeonato, pero que hoy no podía... No podía correr, correr, perdón. Y a Rey Takazawa, que bienvenido Rey. Rey que es un, el piloto que, que ayer ganó la. Goma quemada, el piloto de, eh, de, del equipo de F3, Goma quemada. De, sí. de Goma quemada y que quedó subcampeón en una lucha muy cerrada con, con Ale Fernández. Es un, un piloto rapidísimo, súper limpio, que estamos súper contentos de, de, de, bueno, de que forme parte de Goma quemada y que y que le animamos a, a entrar a nuestros campeonatos. Creo que está en la Open también. Y, además, me gusta mucho la actitud porque el, la semana pasada en la Open compartió todos los detalles de su setup, pero todos los detalles. O sea, que encima colabora, ayuda a los pilotos, bueno, pues quizás con menos experiencia y siempre te agradece. Bueno, pues ya están los pilotos terminando el warm-up y ahí los tenemos ya en la parrilla de salida vemos en esta vista aérea cómo se van posicionando y bueno vamos a ver esta parrilla invertida como siempre pues la, la posición de, de simón décimo ya que es como, como, que es la, la, que, la que se obtiene al ganar en la primera ronda y vamos a ver eh, vamos a ver eh, vamos a ver si los pilotos que están ahora adelante ¿Qué tal defiende esa posición, vemos que está Hugo alessandre en P1, P2, toni Aguirre y Marcelo Jordano en P3. Pueden tener una buena oportunidad ¿no? para, para hacer un podio si juegan sus cartas bien. Vemos ahí eh, bueno, que se abren eh, y que, bueno, pues esta pista, la verdad, que es bastante ancha, no debe haber ningún problema y así es. Y bueno, pues vemos que ya Simón eh, ha ascendido hasta la quinta posición lo vemos con el BMW blanco y azul a wow, brutal salida de Simon eh Sí sí cinco posiciones en apenas antes de llegar a la primera curva como siempre pues pues él no va a dar un, nada, un, <ríe> ni un ápice ni un respiro a nadie Bueno cuidado con las primeras posiciones está Wallis andre liderando la carrera y Mario vescos en segundo lugar un pilotos muy rápidos que sí, sí que de disponen de una cierta ventaja para que les coja otros pilotos como Simón mil. Sí sí y bueno vemos que también se ha, se ha colocado en cuarta posición Manuel Álvarez con el con el Lada y justo detrás pues tiene a, a Simón a mil. No digo yo que, que Manuel Álvarez no pueda defenderse de, de los ataques de Edu pero <ríe> no lo auguro mucho mucho futuro a, a, a ese Lada. Vemos que Luis también ha hecho una buena salida y está en sexta posición justo detrás de, de Simón o sea que, que esto pinta de que se va a repetir la lucha de entre Luis y Simón con el permiso de, lo, de los otros pilotos que están en cabeza. Pegadísimo los dos, ¿eh? ya, ya está Luis de Gómez pegadísimo al culo de Simón Amil. Sí, sí, sí, sí. y vamos a ver si no si en esta ocasión no tiene ningún fallo Luis de Gómez y mantiene bueno bueno bueno bueno, bueno está en, white, en un free se ha metido eh, Simón los mil entre Jordano y, y Alvarado en el momento que estaban los tres ha habido mucha chapa chapa pero en principio bueno, pues sabemos que son pilotos muy, muy limpios y no ha habido ningún ningún problema y bueno circunstancia que ha aprovechado Luis de Gómez también para acercarse aún más a a Edu que la ha adelantado por el interior eh. vamos de presenciar cómo como Luis llega en la posición a, a Edu y va a por el lado de, de Manuel Álvarez y bueno una primera vuelta realmente muy muy animada parece no a bueno, menudo contrarretrazada de, de Luis de Gómez guapísima sí, sí. en esa última curva eh, última no penúltima curva uh -huh. eh, muy bonita salida de momento ha habido en, yo diría que no ha habido ni, ni siquiera algún off track por parte de los pilotos y bastante intercambio de posiciones como nos tienen acostumbrados la verdad es que en este circuito de eslovaquia es brutal el combo que hace con este trazado de eslovaquia ring con, con la tracción delantera siempre ha estado durante muchos años en, en los campeonatos oficiales de tracción delantera de los turismos y, y nada yo creo que es un, un combo, un circuito que no podía faltar en el calendario. Bueno, saludos de, también desde el chat de Lial Lima animando a, a Gabriel volto de de Loco por el Simu que vemos que últimamente eh, están muy activos en, en YouTube en nuestros vídeos así que bienvenidos y esperamos que, que nos visitéis en, en YouTube y en, en esta en todas las carreras y bueno vamos a ver qué tal también se le da a esto estos pilotos locos por el SUMU, tenemos ahí a, precisamente a Marcelo Giordano pues, defendiendo la tercera posición con el lada de, de Manuel Álvarez que acaba de perder, vamos a ver si el último... Uruguayo... Sí, muy, muy buena posición para el piloto uruguayo, sí, sí, sí, sí. cuando, como bien comentaba Enrique, que tenemos ahora mismo tenemos 22 espectadores en YouTube y en Twitch tenemos tres. Eh, Recordar que estamos retransmitiendo en ambas plataformas, eh, la preferida para vosotros y la más cómoda, pues nada. Sí, a sí. Y vemos bueno, que, que Fran Navarrete está ahí en, en Twitch. Fran, pues nada, eh, aquí comentando y un poco la salida y, y, eh, y que le gusta un poco ¿no? la, los planos subjetivos de las cámaras. Y, sí, pues, yo diría eh, que Leandro Cairo, topándome la confianza ya que nos vamos conociendo, eh, Leandro Cairo le está supervisando aquí a, a los pilotos de locos por el simus Si hay que darle el toque a alguien, si hay que. Eh, recuerdo en, algún, en alguna carrera también estaba probando a, un, a algún piloto y, y, y nada, y estaba comentando por el chat diciendo, bueno, pues a este si hace falta lo echamos o no lo echamos, ah, no, pues bueno, es eh, bueno estar... Eh, Estamos bueno, sí, sí, dirigiendo el equipo. Estamos que no bien. se pierda el sentido del humor y, ahí, ahí, ahí. y nada. nada. Vemos delante la lucha que hay entre Mario vescos que la ha adelantado a Lu, al portugués Hugo, Hugo Alessandre. Y bueno, está ahí. Eh, Hugo intentando mantener la estela de, de Mario, con una buenísima eh, primera posición de, de, del piloto español. Y, uh, y bueno, parece que sí, que ellos ya están un poco más separados. Ahí lo vemos un poco en esta vista aérea de, de las siguientes tres plazas, que serían la de Manuel Álvarez, el, el Civic de Giordano y. Uh, el, el Chevrolet Cruz de, de Luis de Gómez vemos que, que Sergio Mil bueno pues está ahí en esa sexta posición parece que se ha estabilizado Simón o Mil no sí sí está ahí perdón, sí, está vale. en esta posición que se me hace muy raro yo es que de verdad. Es que te, no es que te, te había entendido Sergio Uf, es posible <risa> Perdón. Sí, la verdad es que desde el cano cenital se aprecia perfectamente la distancia y cómo se van acercando y distanciando ese acor, acordeón, ¿no? ese, ese trío de coches, cuatro, cuatro coches en realidad. Uh -huh. Sí, sí, eso es. Y, y, y bueno, tenemos a Mario Vescoz ya liderando la carrera, Mario Vescoz que lo hemos conocido en el Corona Cham, es muy rápido el piloto... Uh -huh. Español en la tracción delantera. Siempre estamos hablando de los portugueses, pero bueno, aquí también en España tenemos pilotos rápidos en muchas categorías y en especial en varios spots. Mira, pues esa tracción delantera la domina sí, a la perfección. Sí, está dándole buen resultado. De momento, pues ya hemos transcurrido siete minutos de, de esta segunda mano. Quiero recordar, quiero recordar también a un piloto, Héctor García, que. Cada vez que hacemos un fanático de los Porsche, sí, sí. cada vez que hacemos un, un campeonato con los Porsche, de, sea la categoría que sea, sea el modelo de Porsche que sea, ahí va a estar él, eh, sí, el sí. primero. Y nada, un piloto muy a tener en cuenta sí. porque. Rapidísimo. Como, Rapidísimo, de, como eh. demostró en la, en la Fanny Cup anterior, ¿no? con los Porsche Carrera. Sí. Que, es que estuvo ahí luchando hasta, hasta las últimas carreras con, con Edu, precisamente. Y, bueno, pues, y realmente somos pilotos que les tenemos mucho cariño también y, sí, sí, y al final, sí. final nos vamos conociendo sí. todos y sí. al final esto es, yo creo que es una gran familia en la que todos participamos, todos colaboramos en la medida de los posible y disfrutamos de este gran hobby que es bueno, pues el pues Sin Racing. Sí, ¿no? pues, te también dejo. tenemos un, un grupito aquí de, que están luchando por, bueno, por, por la parte de atrás y que siempre decimos que también son interesantes, que ahí tenemos a un, un grupo que cierra a Hitorio Iglesias que acaba de adelantar a, a David Nomo y, y que este grupito digamos que lo comanda en P23 pisto Bermúdez. Y bueno, pues vemos aquí eso que, que, que está David y, y Aitor pues luchando, ¿no? Eh, sí, bastante sí, sí, disputada esa esas posiciones un poco más retrasadas, pero sí. bastante divertido por parte de los pilotos lo estamos viendo y Sí, aparte que aquí y pegadísimo ahora David Nomo con Aitor. Ahí está. Eh... Vemos que además los, sí, los en... tres están muy igualados porque al final los tres son, llevan el mismo vehículo, el mismo BMW, y eso al final pues también hace que la lucha sea un poco más más igualada. Y bueno, sí, aunque, Enrique, aunque si, pare, quiere, si, quieres, sí, si quieres poner en el, en el overlay lo de la batalla por, o sea, que sacar los dos pilotos, si te parece, bien, amor. ¿no? Ah, sí, sí. se vea la distancia entre los dos pilotos y la batalla que es. Sí, estoy buscando. Sí, la diferencia es que Chefo dura intentando el adelantamiento sí, con el otro lado, el de, el de Juan de Ana ortega José de Ana ortega perdón. Y sí, sí, estamos viendo que estos coches, como siempre, pues dan oportunidad a constantes luchas. Aquí vemos cómo nos ponemos desde de, el copy de Chefo Durán cómo ataca en esta primera curva a Juan, a José de Ana la aguanta el envite para afrontar eh, esta pequeña este pequeño badén de subida que hay con esta curva a derechas a tope que normalmente se toma todo lo que da el coche que lleva hasta esta, esta recta de también de, de subida pues parece nada que, que los Lada están dando un buen rendimiento en este en este circuito de Eslovaquia Ring, ¿eh? Sí, date, date cuenta que los Ring es verdad que tiene Uy. dos rectas ¿eh? enormes. Acaba de salirse el otro lado, el de Mario Lozano, ha bajado hasta la siguiente posición, perdón. Sí, sí. Dale. Nada, que como comentábamos, eh, eslovaquia Ring, eh, trazado tiene dos rectas bastante largas, pero luego también tiene un, varios varios sectores, o sea, varios trozos de curvas enlazadas, sí. curvas bastante reviradas. Sí, sí, sí. Y, y bueno eh, lo que veníamos comentando, yo creo que el lado está bastante equilibrado muy normalito en todo no destaca nada pero al final ya te digo yo creo que es más el, la manera de pilotaje sí. que tenga cada piloto y sí, adaptarse sí, sí, sí. saber elegir bien el, el coche sí lo que se adapta a tu conducción hay gente que, que por, su, por su forma de conducir pues le viene mejor no un coche u otro independientemente de, de la potencia a mí me ha pasado no yo se me da mejor un, un coche un poco más lento, porque a lo mejor un coche más más potente o más bravo, pues me más cuesta nervioso. más. O sea, le saco menos rendimiento, aunque de más caballos, por decirlo así, de esa, de, de esa manera tan, tan sencilla. ¿no? En cambio, hay, bueno, hay pilotos que, como si que le des lo que le des, le des una caja de zapatos, te bueno, o sea, que... Me pone cuatro ruedas. <ríe> es muy personal eh, la manera de pilotaje sí, sí, y sí. yo creo que como el set el setup al final es muy personal el hacerlo eh, yo creo que yo personalmente el setup lo hago para ir más cómodo no sí. sé hacer un setup para ir más rápido no lo sé, no, no sé sí, cómo... en mi caso a no sé que sea un o sea yo soy muy, muy paquete pero el, yo también busco la comodidad o sea porque al final un, un, todos sabemos que un setup rápido lo primero que es es normalmente suele ser incómodo Entonces hay que, ya te digo incluso muy... muchos parámetros como es el fob sí. el, oh, por supuesto. la visión la visión que tiene del cospi en, en pantalla no sí. el piloto eh, me venía comentando Tony Santa Clara el otro día que bueno ya sabemos de las calculadoras de FOB. Sí. bueno menuda sí. batalla y ahí Sí, está este grupito, grupo de coches, bueno, bueno, bueno. Este grupito de Manuel Alberto, Pepe, Pepe, Casado Papá, ahí. Pepe Casadio, Bolto, Sergio Nunes, este grupo de seis coches sí, sí. defendiéndose como puede sí, sí, sí. y lo que veníamos comentando, ¿no? Que son muchos parámetros el FOP, por ejemplo, me decía Tony eh, lo de que se es más rápido con el fob bien ajustado y tal, pero al final cada uno buscamos nuestro fob que vayamos cómodos. O sea, realmente queremos sí, claro eh, el, bueno, Off track de BP, sí. una pena. Sí. No parece, y... que, parece que lo han tocado ¿eh? en esa lucha. Parece que lo han tocado y de hecho abandona. ¿eh? Vemos que... Ah, no, bueno, no, bueno, no abandona. Pues, está intentando incorporar, aunque lleva toda, toda la aerodinámica delantera de destrozada. Vemos que tiene daño al 100%. Ahí lo vemos sí, que, no que, que no, tiene, no, no, no, no lleva, lleva el morro destrozado. Va bueno, por pues lo que veníamos, con... ah, se para. Lo lo que veníamos lo que veníamos comentando, que son muchos parámetros en el caso del FOB. Ya te digo, eh, siempre intentamos simular la realidad o estar lo más uh -huh. a gusto posible, lo más cómodo posible, lo más visualmente que nos agrade a cada uno. Cada uno decide si quiere ser... Hay gente más purista, hay gente más arcade, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. no sé. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Y nada, son tantos parámetros o sea, como, que ya te digo. No aquello es... de, de, bueno, de, de, de la gente que para, pues para para correr pone la cámara ¿no? de encima del capó, ¿no? la cámara subjetiva sí. delantera, como hacen en mucha gente no en, en GT. Eh, de sí, Tony sí. me estuvo diciendo que la gente rápida lleva esa cámara. Sí, sí, sí, sí. Y se y es se, más rápido así. Pero yo que personalmente, que sí. a mí me sí. gusta, entonces cada piloto puede claro, tener la libertad de decidir. Yo, yo me siento más sí, cómodo, bueno, no. pero es un tema de comodidad. Sí. Eh, me siento más cómodo pues pensando que estoy en Enrique, la posición que... Que no enrollamos mucho porque sí, sí, sí. te iba a decir eh, otro parámetro, el forfipa, ah, entonces ah, el volante los pedales sí, que tenga... Hayan... Son entro, tantos ya. parámetros ya. Ya que, que ya entraremos en debate otro día. Bueno, vamos eh, a la está super vamos aprovechar... Vamos a aprovechar. Quedan 15 minutos, vamos justo por mitad de carrera de esta manga de 30. Damos un repaso, ¿no? A... Ahí ah, ¿cómo, cómo vamos? parte intermedia, está viendo de batallas, madre mía. Sí. Bueno, vamos a hacer este, este un, un rápido repaso y ya nos un poco en la batalla. Vemos que bueno sigue la lucha delante de Mario Vescos, que está en esa P1, segunda posición para Wallace para... Luis de Gómez, que se ha upado hasta la tercera posición, seguido de, del BMW de. Simón O'Meill, un poco más distanciado, William Verera sí, se que ha, también se han, se han intercambiado esas posiciones no sí, de la primera manga. Eh, Luis de Gómez y Simón Mil esperemos veremos a ver lo que sucede sí, en sí, esta sí. segunda manga que y, todavía quedan 15 minutos. Y William Verera que bueno también está un poco que también estuvo arriba en, en la primera manga pues ahí sigue p5 p6 para Marcelo Giordano con el Civic, Manuel Álvarez con el Lada p7, Alejandro Tomano con el BMV p8, Tony zaguirre noveno. Eh, Manuel Alves, décimo. Eh, Gael Volto de Loco por el Sumo, un décimo. Sergio Nunes, décimo P13 para, para el Chefo Durán, que abre ya este grupito de José De Ana. Que lo vemos acosado sí. por Alberto Vicente. Carlos Barros en 16. P17, Luis de Sousa. Gueto que Tronas, que lo vemos ahí un poco separado. P18, García Dorta. Eh, P19, vigésima posición. Fernando Meneses, Ignacio Negro, el reculta patoso. Ánimo en P21. Aitor Iglesias de Padua que ya ha ido subiendo hasta la P22. P23. Sebas Fabregat. Eh, Fran Reaza en P24. Y Bep Casadio. Que bueno, que vemos que, que ahí está luchando. Me gusta mucho cuando veo a un piloto que ha tenido un percance tan serio como el que, el que ha tenido. Y ahí está el tío. No sé, efectivamente. Rinde. Eso siempre le pedimos... es de a sí. todos los pilotos que te, intenten terminar las carreras, eso es eh, si no solamente pero si no terminaría a boxe, que simplemente que si si nos retiramos todos los que no vemos que tenemos posibilidad de ganar terminarían nada más los que tienen posibilidad ahí, de ganar o sea, <risa> el solo. Claro. y nada y, y bueno y que han abandonado eh, David Nomo en p 26 p 27 para Víctor Belmiro eh, y, y terminando Sí, una pena, el, el piloto argentino terminando, se quiere es muy rápido y se sí, te sí, tiene sí, que sí. abandonar. Bueno, haciendo el repaso, he visto por aquí varias cositas. Bueno, eh, fijaros el nivel que hay: eh, Manuel Alves el eh, P10, o sea, brutal. Eh, Sergio Nunes, pilotos como Sergio Nunes, el nivel que tiene Sergio Nunes sí, sí. en P12. Eh, Chefo Durán. Ghetto eh, sí, que drones P19 si Ghetto drones yo creo que habrá tenido algún problema para ir en P19 y nada y habituales de la casa como Sebastián Fabregat eh, Sebas, que creo que está reemplazando a. Bueno, antes lo explicaba, decimos reemplazar, pero bueno, realmente él ha hecho suscripción. Ha hecho suscripción, ha ha cubierto su inscripción, vale, vale. ha, ha, ha cubierto su plaza de suplente y como han ido cayendo titulares que no han confirmado que no han querido vale. correr hoy, no han podido, pues ha ido ascendiendo hasta, hasta que ha entrado. O sea, no se le ha dado. Sí, comentar también que tenemos a pilotos como Aitor Iglesias que está seguramente estará retransmitiendo la on board en el canal de badulake de Pi. Os recomendamos que os paséis, que es muy interesante el canal y, y disfrutar de esa onboard de Aitor. Pues sí, sí, la verdad que sí es un canal muy interesante. Recuerdo algún vídeo así muy muy técnico que sobre todo los que empezábamos en ese momento a correr. Eh, pues era era, era, era muy, interesante, muy interesante. Sí, yo recuerdo el vídeo de bueno brutal eh, batalla la que están teniendo en posiciones delanteras y está Mario Scott defendiendo esa primera posición, Luis de Gómez en segunda y Hugo Sandre riñendo pegadísimo. Pues sí, eh, sí sí sí, Luis, Luis de Luis Gómez le está sacando un rendimiento a este a este Chevrolet Cruz. Y bueno, ahí lo vemos, ¿eh? que, que ya, ya está en salucha. Vamos a ver si nos subimos al, al copy de Luis. Porque está. Sí, vamos a dejar una, una vuelta a un board si quieres. Estamos comentando. Sí, vamos a Porque la, la noche... yo he estado esta tarde probando el Chevrolet, he estado probando el SEAT y. Y me ha faltado tiempo para probar el BMW. Uh -huh. Y la verdad es que el Chevrolet yo le tengo especial cariño. No al de este año, pero del 2013, sí. pero bueno, eh, fijaros que Luis de Gómez va pegadísimo a Mario Vescos. No sé uh -huh. si para lo más mínimo va a tener ese rebufo en las rectas y mostrando el coche incluso. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí vamos a la subida del último sector con esta recta larguísima. Bueno, perdón, me he equivocado pensar que estamos en otro punto del circuito. Bueno, vemos que aquí le está intentando adelantar por el exterior. Pero Mario la aguanta muy bien. Ahora le hace el lacito interior para, para Luis. Y efectivamente, vamos a la toma aérea. Preciosa, preciosa maniobra la de bueno, Luis de no, bueno, Gómez. Dos eh, no, bueno. veteranos al volante. Dos eh, pilotos muy experimentados en tracción delantera. Y. No se puede descuidar, ¿eh? Porque no, además, se, no está todo decidido, quedan 10 minutos, ya va, te digo yo nada, que por detrás viene nada. Hugo Alexandre y Simón o eso iba a Cuidado decir. Simón ha pegado Simon O'Mill. Mil aprovechado y esta circunstancia para, para pegarse. Momento, en este grupo de cuatro, el cuarto posicionado puede terminar en primera posición, o sea que sí, sí, todo por está supuesto. por decidir. De hecho, por ahí supuesto. está ya en paralelo con Hugo Alexandre intentando meterle el interior, muy complicado. Pues sí, sí, y hecho... nada, preciosa batalla en estas cuatro posiciones de que están liderando la carrera. Esta segunda manga de la Fanny Cup de la, con los WTCC 2013 uh -huh. en esta ronda 2 ya en Eslovaquia, Ring GP. Y por detrás tenemos otro grupito con, con Alejandro Tomé, Manuel Alves y, y Grave Volto. Ahí los tenemos que también están todos muy muy muy pegaditos vamos a ver si somos capaces de poner la vista ya los tenemos a este grupito de cuatro que cierra el argentino volto y que está compuesto por, eso, por qué preciosidad Javier, de sí. qué preciosidad de trazado de, de